Eh, soy Pilar Pueblita, soy subgerente de relaciones públicas y eventos de Nintendo para Latinoamérica. Estoy muy contenta de estar aquí en Chile en FestiGame. Es la primera vez que yo estoy en FestiGame, pero no la primera vez que Nintendo está en FestiGame. ¿Sí? Ya es una historia de varios años de Nintendo acá en esta feria de los videojuegos en Chile. Y bueno, pues estamos muy muy contentos porque es la primera vez que llega Super Smash Bros. Ultimate a Latinoamérica y está en Chile. Está en la feria de los videojuegos en Chile, está aquí y bueno, pues eh, los fans chilenos pueden jugarlo, puede, pueden eh, conocer esta nueva dinámica de juego, esta nueva velocidad que tiene el juego, entonces está, estamos muy contentos de estar aquí, pero además no solamente traemos Super Smash, también está FIFA 19, también está la zona de juegos que ya fueron lanzados al mercado, pero que... Han sido muy bien recibidos por el mercado y por, los, por, los, por el público en Chile como eh, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Breath of the Wild eh, y lanzamientos eh, recientes como Mario Tennis Aces, eh, Captain Toad, Sushi Striker para Nintendo Switch y bueno pues estamos muy muy contentos de estar acá en Chile con esta oferta y también incluso tenemos títulos recientes de Nintendo 3DS. Entonces, pues estamos muy contentos acá. Este nuevo título, porque es un nuevo título, totalmente nuevo de la franquicia de Super Smash Bros., eh, trae más de 60 personajes, personajes de más de 30 franquicias. Y ya lo dijeron en, Inten en, en, en el evento de 3, es el, el, el mayor crossover de la historia de los videojuegos. Personajes que estuvieron en otras versiones de Super Smash están en este juego hay dos personajes nuevos y además nuevos escenarios y de verdad esta dinámica de juego con estas posibilidades que te da la consola nintendo switch es una muy muy muy buena oportunidad para aquellos jugadores que son muy experimentados en, el, en, en esta franquicia pero también para aquellos que son nuevos que quieren in, in, in, iniciar esta, esta nueva experiencia de juego con, con nintendo switch pues, estamos muy contentos de que además está aquí en Chile está aquí en FestiGame Game y estamos seguros que lo van a disfrutar muchísimo eh, el, el público chileno y la región de Chile es definitivamente un mercado importante para Nintendo tanto que pues estamos aquí muestra importante de lo que representa Chile para Nintendo es que estamos en la fiesta de voz más importante de Chile. Trajimos Super Smash Bros. Ultimate. Es la primera vez que Super Smash Bros. Ultimate está en Latinoamérica y lo trajimos en Chile. Eso es una muestra de, de que estamos muy interesados en atender y hacer todo ese apoyo, esa, esa esa pasión y esa entrega y sobre todo la respuesta tan positiva que los fans en Chile han tenido con, con Nintendo, con Nintendo Switch, con sus... Muchas gracias a todos los fans en Chile, muchas gracias por su entrega, por su pasión, muchas gracias por ser tan positivos a todos los productos de Nintendo, sus franquicias, a sus personajes. Espero que quienes hayan venido a Festigame hayan disfrutado de Super Smash Bros. Ultimate y bueno pues estén listos el 7 de diciembre que estará disponible en el mercado. Y, eh, 6 de noviembre, Let's Go Pokémon, Let's Go Pikachu, no olviden esta eh, interfaz e interacción con el Pokéball Plus y Super Mario Party, van a tener grandes fiestas para el 5 de octubre. Y bueno, pues, no nos queda más que decir muchas, muchas, muchas gracias por todo ese apoyo. A todos los fans y todos los seguidores de Pagua.cl, muchas gracias y saludos de sus amigos de Nintendo en Latinoamérica.